Las cinco claves para recuperar el turismo en España. 1. Confianza. El visitante extranjero necesita, ahora más que nunca, recuperar la confianza en el destino. En los tiempos que corren, esta confianza está ligada a la seguridad sanitaria. Por eso, teniendo ya en nuestras manos la vacuna, tenemos que convencer a las autoridades que la pronta y segura administración de la misma será el mejor reclamo para que los más de 83 millones de turistas que nos visitan cada año vuelvan con toda la confianza. 2. Infraestructura. Los últimos 40 años España ha vivido una verdadera carrera contra el tiempo por estar a la cabeza de sólidas infraestructuras que hacen atractiva la visita a nuestro país. Infraestructura aérea, de comunicación terrestre, hotelera, oferta de ocio, etcétera, deben de ser ahora uno de nuestros baluartes para atraer a los primeros visitantes tras el impacto de la COVID-19. 3. Fondos públicos. No hace falta explicarle a ningún responsable público la inversión extranjera que deja el turismo en España. Si queremos recuperar los más de 92.000 millones que los turistas extranjeros se gastaron en España en 2019, según cifras del INE, los negocios vinculados al sector no pueden desaparecer. Para ello, el Estado tiene que velar por los motores de ese sector que, con su éxito, garantizan un gran retorno de la inversión directamente a las arcas públicas a través de los impuestos. 4 criterios globales y claros. Ahora que por razones de seguridad sanitaria hemos de cuidar el control de acceso desde el exterior, es prioritario desarrollar protocolos claros y normativas comunes entre los estados implicados. Necesitamos que el posible viajero no se pierda en un laberinto de plazos, medidas fronterizas poco claras o criterios inconsensual. 5. Tecnología. En la era del Big Data y de la digitalización, debemos de poner estas herramientas al servicio del sector turístico para mejorar sus procesos y asegurar a los viajeros una experiencia acorde al desarrollo tecnológico que vivimos. En mi sitio cuento alguno más y no olvide de visitar mi blogspot. Si te ha gustado este video, dale a me gusta y no te olvides de suscribirte. Tienes más información en www.ricardomirandamirez.es.